¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars Vamos a abrir máquinas, si visteis el pasado vídeo de aperturas, bueno, sabréis que vamos en busca de nuevos coches Como puede ser, por ejemplo, ese coche de carreras de 1950 Que bueno, nos hace falta para poder fusionar el nuevo coche que hay en Crash of Cars Que es una lancha, y a ver si tenemos la suerte de que nos salga en esta apertura que voy a comenzar Ahora mismo, 3200 de monedas Vamos a ver, 32 máquinas por delante Si tenemos la suerte de que nos salga Bueno, gemearlo lo máximo que podamos Para así poder tener ese nuevo coche fusionado Que solo nos falta por tener el coche de carreras Bueno, aquí está la montaña rusa Voy a mirar un momento, si me permitís. Eh, vale, hacen falta 7 chavales, 7 Ni 3, ni 4, 7 Bueno Vamos a buscarlo, vamos a ver si tenemos suerte. Nivel tenemos el máximo, ya no podemos subir más. Vamos a ver las gemas. ¡Oh, oh! ¡Opa! ¡Qué rápido, ¿no? ¡Qué rápido ha salido! Bueno, en esta apertura abrimos 45 máquinas en la apertura pasada y no salió ahora nos ha salido, cuidado que no le dé a próxima máquina vamos a gemearlo chicos, hacen falta 7 ya lo sabéis, 1 ahora este es el 2 vamos a por el 3, cada vez cuesta más gemas, espero no quedarme sin ellas, bueno ahora solo 10 10 gemas, ahora 14 vale, ya lo tenemos al 5, ahora 11 al 6 más 13 gemas Cuidado, cuidado Y bueno, nos quedamos con esas 73 gemas Ya lo tenemos al 7, chicos Podría terminar aquí la apertura ¿Quién dice que no lo haga? Y con esto ya estaría el vídeo más rápido y corto del canal Chicos, dejar un like Por esa rápida apertura, chicos Y nada, me despido que no, que no, que vamos a abrir más máquinas, chicos Que menos que unas poquitas de máquinas más Dos máquinas, chicos Y en la apertura pasada 45 y no salió Bueno, hemos tenido esa suerte Vamos a ver, vamos a abrir unas poquitas de máquinas más No me gusta dejaros con la boca seca Y bueno, el depósito de aceite Bueno, me dan 5 gemas, chicos Que no está nada mal recuperar esas gemas que nos hemos gastado Pero bueno, era necesario Vale, la escoba voladora, referencia a Harry Potter Vamos a ver, podría salir alguna legendaria Pero bueno, la que queríamos ha salido ya, así que no la pido Pero si sale, bienvenida sea Y no sé, voy a abrir por lo menos hasta... Bueno, vamos a ver, no paran de salir épicas el coche energía Hasta los 2000 de oro voy a abrir A ver, morada Cochelados, si es que las tengo ya todas maximizadas Todas no, casi todas Otra épica, madre mía la de épicas Coche de bomberos, ¿qué pasa? ¿Que tengo todas las épicas al máximo o qué? No Pues me podría salir alguna... Por ejemplo, el chispas ¿Por qué no sale el chispas? Venga, vamos a intentar que no salga el chispas Chicos Podría ser este, ¿no? Sale morada el Sidecar, este último nuevo coche que han sacado en la pasada actualización. Esta nueva actualización. Bueno, morada. morada. No, ah, ¿Qué coño te paso? Morada, ahora sí. La carta. Carta. Vamos a ver esta morada. Vale, me sale el coche de bebidas, pues nada chicos, con esto y un bizcocho, terminamos, hemos conseguido lo que queríamos, que era ese coche de carreras de 1950, próximo vídeo, muy atentos, fusionando el nuevo coche, la lancha, que ya veréis cómo es chicos y lo que hace, y nada, un like y suscribiros para no perderos el próximo vídeo, ya chicos, un saludo y hasta la próxima, adiós.